¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos todos a los que nos acompañan en nuestra región. Mi nombre es Edwin piti soy corresponsal en la Casa Blanca para Univisión Washington y me complace moderar la primera de una serie de tres partes titulada Decenio Afro Adelante en el Departamento de Estado de Estados Unidos en apoyo al Decenio Internacional de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes. El desenio es una iniciativa mundial centrada en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo y es particularmente importante en el hemisferio occidental. Aproximadamente 200 millones de afrodescendientes viven en las Américas y su precedencia se siente en todos los países de la región. A pesar que ha habido progresos, las personas de ascendencia africana, especialmente las mujeres y las personas LGBTI, siguen siendo discriminadas y sufren de altos índices de pobreza y tienen un menor acceso a la educación y los servicios básicos de salud. Esta primera parte de la serie de Senio Afro Adelante se centrará en el liderazgo político y la participación política y la democracia, aunque las personas de ascendencia africana constituyen aproximadamente un tercio de la población de las Américas. Están gravemente subrepresentadas en los puestos gubernamentales y de liderazgo. Hoy analizaremos los desafíos al respecto, así como las lecciones que deben aprenderse de los logros ¿Cómo es la reciente elección de la primera mujer afrodescendiente elegida como vicepresidenta en Costa Rica? Al igual que las formas de avanzar. Antes de presentar a nuestros panelistas, me gustaría dar una especial bienvenida a todos nuestros espectadores en línea y grupos que se unen a nosotros desde las embajadas de Estados Unidos y las oficinas de American Spaces en toda la región. A lo largo del programa queremos escuchar de ti, el espectador, conocer tu opinión sobre la conversación, así como tus preguntas para nuestros panelistas de lujo. Haz el favor de enviarnos tus preguntas en esta página a través de la cajita charla ubicada junto al reproductor de video. Y asegúrate de enviarnos tus fotos utilizando la etiqueta o el hashtag Adelante. Comparte también esta página en Facebook y Twitter. A continuación, ahora sí tengo el placer de presentar a los panelistas de hoy. Nos acompaña desde Maryland... Crystal Quacker-Hartfield, directora de Asuntos Intergubernamentales del gobernador del estado de Maryland. Crystal ha trabajado para fomentar la participación política en diversas funciones, incluida la de directora nacional de iniciativas afroestadounidenses en el Comité Nacional Republicano y en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a cargo de Asuntos Africanos. Crystal, gracias por acompañarnos el día de hoy. El siguiente panelista es Julio Huití Guevara, director adjunto de la Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía de Washington, D.C. Bajo el liderazgo de Julio, los afrolatinos en Washington han formado alianzas con otras organizaciones para desarrollar la capacidad de las comunidades de bajos ingresos en América Latina. Anteriormente, Julio trabajó también como abogado en Honduras y para organismos como la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano, y de Desarrollo y el Banco Mundial. Julio, bienvenido y gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Además, nos acompaña Mijane Jiménez Salinas, presidenta de la Asociación Civil Mexicana, mano amiga de la costa chica, que se enfoca en impulsar los derechos de las personas afromexicanas. Mijane ha representado a México en la coalición afrodescendiente de las Américas para los procesos Cumbres y Asambleas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y fue candidata a diputada federal en el 2015 por el Estado de Guerrero en México, donde su propuesta principal fue el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Gracias por estar con nosotros también el día de hoy, Mijana. Gracias. Y por último, pero no menos importante, está aquí con nosotros Hernando Viveros Cabezas. Él es el presidente de la Iniciativa Global Afrocolombiana y también el coordinador de Norteamérica para la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLat. También es comisionado de alto nivel de salud universal en el siglo XXI de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí hay una foto de Hernando en la esquina superior. Lo pueden ver en vivo también aquí, quien es parte de la coordinación de Copa Afro, una alianza de líderes afrodescendientes en las Américas. Así que, nuevamente, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy y demos inicio de inmediato a la conversación. Quiero comenzar esta conversación, esta discusión destacando algunas de las historias de éxito político, me refiero, recientes de los afrodescendientes en nuestro continente y de las mujeres, por supuesto, en particular en la región. Iniciamos con Epsi Campbell Barr, vicepresidente, y ministra de relaciones exteriores de costa rica es la primera vicepresidenta mujer y afrodescendiente en latinoamérica también es parte de copa Fro. tenemos a la congresista astrid sánchez montes de oca del chocó colombia es la única mujer afrocolombiana en el congreso Mia motley la primera ministra de barbados es la primera mujer que ha tenido este puesto en su país esos ejemplos subrayan el hecho de que hemos visto progresos significativos en los últimos años. Sin embargo, la representación gubernamental y las posiciones de liderazgo siguen siendo la excepción, que es lo opuesto a la norma. Cristal, Julio, Mijane y Hernando me gustaría comenzar preguntándoles lo siguiente: ¿Cuáles son algunas de las barreras que impiden una mayor participación y compromiso político para los votantes y los candidatos afrodescendientes, tanto en Estados Unidos como como en sus respectivos países. ¿Y qué oportunidades ven ustedes para avanzar en estos temas? Me gustaría iniciar contigo, Julio, que trabajas para la oficina de la alcaldesa, aunque tenemos que recalcar que las respuestas que tendremos el día de hoy no representan las oficinas para, la, para las personas que trabajan en el gobierno. Comienzo contigo, Julio. Muchas gracias, Edwin. Eh, también quiero aprovechar en mandarle un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando es. en, diferentes, en los diferentes países, las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Eh, existen muchas barreras. Algunas, eh, entre las más relevantes, podríamos identificar la barrera educativa. Eh, si en, eh, identificamos los datos estadísticos a nivel de toda la región, eh, nos vamos a dar cuenta de que los desafíos de educación en las en diferentes comunidades afrodescendientes son muy altos. Eh, los niveles de escolaridad comparados con eh, el promedio todavía están muy eh, por debajo. Y eso se ha, constitu se ha constituido en una, en una barrera eh, eh, muy, muy, muy O sea, muy, que podríamos decir que la educación es una de las principales. Es una de las principales. Me gustaría pasar con Crystal para que nos comente un poco, Crystal tú que trabajas para el gobernador en Maryland, ¿sigue siendo la educación o qué otro ejemplo me podrías dar de las barreras que existen entre la comunidad afro-latina? Voy contigo, Crystal Muchas gracias por invitarme. Eh, buenos días a todos los que están eh, participando. Yo creo que uno de los factores principales que eh, contribuyen a la situación de los afrodescendientes y su no participación en la política norteamericana y política en general es el factor eh, eh, siguiente, que histórico Mucha gente de descendencia africana no necesariamente eh, se han criado para ser activos políticamente. No puede, no ven que realmente pueden tener, hacer una diferencia en su comunidad a través eh, de la política en general. Eh, con la elección de nuestro primer presidente afrodescendiente, yo creo que eso no ha cambiado. Ahora vemos más gente de, de ascendencia afroamericana, presentándose como candidatos a nivel local, a nivel de los estados, a nivel del Congreso Nacional, eh, hay muchos factores contribuyentes. Pero yo tendría que estar de acuerdo con mi colega Julio, la educación, la educación es una cosa. Pero también, históricamente, las personas afrodescendientes no han participado y no han visto a otros con su mismo mismas afrodescendencias que han sido candidatos y que pueden efectuar cambios. Pero creo que ahora vamos a ver un cambio en cómo las cosas se llevan a cabo y quiénes se van a candidatear. Lo vemos ahora con eh, los candidatos que se están presentando ahora en Georgia, en Florida en particular. Eh, y yo no voy a decir que la elección del presidente Obama es lo que motivó esto, pero sí diría que, el ver una persona afrodescendiente ocupando el cargo más importante del país es un factor contribuyente que ha motivado a que la gente afrodescendiente sea más políticamente activa. Gracias, Crystal. Definitivamente que la elección del presidente Barack Obama fue un ejemplo, pero es lo que está pasando en Estados Unidos. Por lo menos eh, te pregunto a ti, ¿qué otro ejemplo podría haber aparte de la educación que está afectando a las comunidades afrolatinas? Claro, bueno, muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Gracias por incluir al Afro México. Y una de las barreras importantes para nosotros en México es eh, la falta de reconocimiento constitucional de nuestro pueblo, así derivado de ello las políticas públicas y cuotas también. Pero también algo importante es la falta de sensibilidad y de autorreconocimiento, porque sí ha habido diputados, sí ha habido eh, alcaldes afrodescendientes, sin embargo, la falta del autorreconocimiento eh, hace que, que nosotros, o más bien que nuestros funcionarios, no asuman su identidad como tal. Es un problema cultural que se ha dado entonces, Exacto. ¿no? Quiero preguntar a ti, en Colombia estábamos leyendo al principio que solamente hay una mujer afrolatina en el Congreso y sabemos que Colombia es un país con una alta población afrolatina, ¿por qué se está dando esto? ¿Cuál puede ser la barrera en este sentido? Bueno, Eddie, muchas gracias. Eh, yo quiero empezar por algo y es eh, con el contexto histórico. El tema de la participación política no se puede ligar de eso y tiene que ver con la ciudadanía, la ciudadanía plena de los afrodescendientes. En muchos de los países, los afrodescendientes somos considerados ciudadanos de segunda y tercera categoría. ¿A qué se debe eso? Pero eso se debe, eh, en un contexto histórico, nosotros estamos conmemorando los bicentenarios de las independencias en las Américas. Y en ese bicentenario podemos encontrar que hay una gran ruptura porque los países de las Américas se independizaron y siguieron sosteniendo procesos de esclavitud o esclavización en nuestros continentes, por ejemplo, en Colombia, eh, hablamos de un bicentenario, pero 50 años después vino la abolición de la esclavitud. ¿Ya? Entonces, en esos procesos de, de, de abolicionismo, todavía los libertos eh, no eran considerados ciudadanos. Ahora, por ejemplo, para hacer un comparativo, en el marco de las mujeres, hace solo 50 años pudieron acceder al voto. Imagínate eh, eh, cómo, cómo esto puede afectar la participación o no de eh, estas personas y cómo pueden incluirse en estos relatos de nación. Entonces creo que hay que mirar ese contexto histórico. En Colombia nosotros tenemos, a partir de la Constitución Política de 1991, que fue la, la, la nueva Carta Constitucional, eh, y cumplimos 25 años de... Eh, la promulgación de la ley 70 de 1993, que da derechos especiales a las comunidades afrodescendientes, entre esos los derechos civiles y políticos. Antes de ahí no. Y tenemos dos representantes a la Cámara, y eh, tenemos una subrepresentación, ¿por qué? Porque el modelo político de nuestros países es partidista. Entonces, lo que han logrado hacer eh, eh, los afrodescendientes es incluirse dentro de los partidos para mirar una participación Espontánea, pero que de alguna otra manera refleja el tema del racismo estructural. Y el racismo estructural tiene que ver con que una clase de la sociedad está en el poder y no deja acceder a la otra. Entonces creo que hay que mirar eso y mirar cómo eh, podemos reforzar. Precisamente habla hablando de eso, eh, en un reportaje que trabajábamos precisamente con Julio hace algunos meses, se, se hablaba ese tema ¿no? de la falta de representación política, cómo se está bloqueando el acceso para nosotros los afrolatinos, a muchas cosas más básicas como salud, como una mejor economía, como mejores oportunidades, Julio. ¿no? Sí, gracias Edwin. La representación política de los afrodescendientes en América Latina no es un tema nuevo, incluyendo aquí en Estados Unidos. De hecho, si revisamos la constitución de Honduras o el acta de independencia, para ser un poco más específico, de 1821, en la cuarta sección existe una cláusula que dice de que se debe de elegir un diputado por cada 15,000 habitantes sin excluir a los de descendencia africana. Y eso está muy lejos de la realidad. Y eso estamos hablando de 1821. De 1821 hasta la fecha, el tema afrodescendiente siempre se ha puesto en la mesa. Eh, en 1808 tuvimos a Juan Francisco Bulnes, que era un miembro afrodescendiente, que participó en muchos de los procesos independentistas que tuvimos, no solo en Honduras, sino en toda la región centroamericana. Se, le, se, se, se, se, se dice de que Juan Francisco Bulnes era una de las manos derechas del general Francisco Morazán que era el, uno de los eh, eh, mártires o uno de los eh, líderes de mayor, eh, alto rango que hemos tenido en, en América Latina o en Centroamérica, al igual que Abraham Lincoln en Estados Unidos. Y eh, hasta la fecha de hoy en Honduras, eh, eh, nosotros tomamos mucho orgullo de los avances que hemos tenido en los últimos 30, 40 años en temas de representación política. Actualmente en Honduras hay 11 diputados afros. Yo creo que es, otro, eh, eh, es otra otra experiencia sobre la cual podemos continuar construyendo, al igual que en Costa Rica, al igual que en Guatemala, en donde ya hay algún tipo de representación política, tratando de ejecutar actividades de incidencia para mejorar las condiciones de vida de la comunidad afrodescendiente. Julio, yo quiero pasar con Crystal una vez más, porque estamos hablando precisamente del tema de representación y hace unos minutos, Crystal, tú me hablabas de cómo, luego de que Obama se convierte en presidente y todo lo que ha pasado, muchas personas más se están motivando, especialmente los jóvenes y afrolatinos también. Pero me gustaría que tú, como una mujer afroamericana, me comentes qué tan importante va a ser la participación de la mujer afroamericana en las próximas elecciones aquí en los Estados Unidos y qué impacto eso puede tener, Crystal. La participación de mujeres afrodescendientes en esta elección eh, de medio. Eh, acá en noviembre y también en la presidencial va a ser de importancia crucial. Hemos eh, visto en varias instancias y una en particular en Alabama, donde una candidata al Senado, las mujeres afrodescendientes tuvieron que salir para votar, para. Eh, Afectar el resultado. Ellas solas pudieron afectar ese resultado. Y tenemos esta nueva senadora. Ese voto solo es muy poderoso, no solo en estados sureños, pero sino en todos lados. La participación de las mujeres afrodescendientes, mujeres latinas, mujeres de color en general, va a ser de importancia crucial en estas elecciones venideras y las elecciones presidenciales. Hemos visto que este voto. Es poderoso cuando votan en bloques. Y también hemos visto que este voto ha sido tomado, ignorado, digamos, por algunos partidos políticos, pero siempre parece que salen y se presentan cuando son absolutamente necesarios, cuando se les pide o no. Sin embargo, pienso que en estas elecciones venideras de mitad de mandato, ambos partidos deben salir a buscar este voto. Y el que obtiene la mayoría de estos votos va a ser el poder en el poder eh, en el 2019 y más allá. Muchísimas gracias, Crystal. Tenemos mucha información. Nosotros sabemos que en tan solo segundos vamos a estar leyendo las preguntas que nos están enviando las personas que están conectadas a este video, pero precisamente hablando de la importancia del voto de la mujer, de la participación política de la mujer, Mijane, tengo que seguir contigo. Sé que tú corriste para diputada en México. Sé que has estado enfrente de la lucha de los afrolatinos en, en tu país, un país donde las personas tienden a tener la idea errónea de que en México solamente hay indígenas, pero desconocen la gran cantidad de afromexicanos que existen. ¿Qué tan difícil fue para ti participar y la lucha para seguir hablando del tema tan importante que es los afrolatinos? OK, gracias. Cabe recalcar que cuando fui candidata a diputada federal, eh, tenía 26 años. Entonces estaba luchando contra un aparato de un partido político de 70 años de estructura, wow. de un partido político de escasos, 50 años de estructura, entonces yo era una candidata mujer afromexicana y joven, y me encontré recorridos 12 en municipios y me encontré con que la mayoría de la comunidad desconocía ser afromexicana. Entonces yo, yo postulaba la propuesta, el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, y ellos no sabían ni ellas sabían que eran afromexicanos. Entonces la campaña sí fue un reto, porque fue sensibilizar a la gente y darles a conocer un proceso de identidad y decirles eh, eh, los tres las tres vertientes con las que nos autoidentificamos territorio fenotipo y autoscripción. entonces la propuesta iba iba de la mano en, en decirles y mostrarles la, toda la fortaleza que nuestros ancestros habían creado para que yo estuviera en esa cartera entonces fue un doble reto porque el país estuvo en crisis con el tema de ayotzinapa entonces tuve conflictos de seguridad quemaron mi propaganda y bueno Sí sí fue una campaña muy difícil, sin embargo logré obtener una muy buena votación. en el, De los 12 municipios que recorrí, eh, gané en 8. Me quiero quedar con algo que mencionas, que es sensibilidad. Y aquí voy a pasar contigo, Hernando. Vamos a enfocarnos un poquito en América del Sur. Muchas personas cuando hablan de los descendientes de África tienden a pensar que solamente en Estados Unidos hay los conocidos African Americans, pero desconocen que países como Brasil, como Colombia, grandes países en América Central, tienen una alta población de afrolatinos. Tú, que me, para que me comentes un poco de la historia y cómo lo podemos poner en perspectiva con lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, creo que, que hay que mirar eh, dos cosas fundamentales. ¿no? Eh, uno que, pasando de los procesos históricos, nosotros tenemos eh, en Sudamérica, por ejemplo, Brasil. Es un país eh, bien grande y bien extenso, donde el 55% de la población de Brasil se autorreconoce como afrodescendiente y tienen 26 categorías ¿no? para, para catapultarlo. Eso hace que ellos tengan un poder político eh, diferenciado. Por ejemplo, encontramos el segundo país, que es Colombia, con casi el 25% de la población y eso es aproximadamente 12 millones de afrodescendientes en Colombia. Eh, significo Colombia porque es, es el primer país en el, en el mundo con mayor cantidad de afrodescendientes hablando el español. Y eh, es el país ahora que lleva el liderazgo en, en la acción política en los organismos multilaterales, por ejemplo. Habría que hablar también de los líderes, eh, y, y en esto que hablábamos con Julio de Pastor Murillo, quien es el, el ideólogo del decenio internacional de los afrodescendientes. Es colombiano. Pero además si vemos el, en el marco, y eh, me estoy pasando a lo, a lo político regional, de la Organización de los Estados Americanos, eh, cuando acoge el decenio, eh, crea un plan eh, para el avance de los afrodescendientes y el, el año pasado crea también una resolución frente al tema de generar la semana afrodescendiente en la OEA y también crea este año lo que es el Fondo de Desarrollo Económico. Y ahí me remonto al tema de... Eh, bueno, ahí tuvimos un, un ejercicio muy fuerte con, con la ministra actual de Cultura de Colombia, eh, Carmen Inés Vázquez, que estaba en ese tiempo de ministra plenipotenciaria, Pero algo significativo, yo voy a moverme del sur a, al norte y al centro, es, eh, es que Honduras, específicamente La Ceiba, eh, en el 2011 acogió la primera cumbre mundial de afrodescendientes. Y tenemos a un gran líder eh, que fue mi mentor, el de Julio y el de varios. Eh, que se llama Céleo Álvarez, eh, que está desde el Panteón de los Mayores eh, orientándonos y viéndonos, pero dejo ahí porque el resto le sigue a Julio, pero creo significativamente que hay que hacer un ejercicio es de eh, generar acciones afirmativas para la visibilidad de los afrodescendientes, porque estamos en, en una época de invisibilidad, y que esas acciones afirmativas cierren las brechas que hay de las desigualdades, de las inequidades. Y que promuevan, por ejemplo, lo que tú decías, el acceso a bienes y servicios. Eh, yo como comisionado eh, de alto nivel para el tema de salud universal y hacemos seguimiento a la declaración de Ata, casualmente ayer cumplimos 40 años de esta declaración que eh, básicamente se enfoca en el acceso a la salud universal para todos y todas y la atención primaria en salud. Cuando vemos el tema este con las afrodescendientes son quienes menos acceso tienen a la salud. Pero además, en la relación campo-poblado, nuestra población que vive en la zona rural, tiene una gran desventaja frente a la población que vive en lo urbano. Dejo ahí para... Y yo creo que ese tema de la falta de acceso, entro en el, la palabra que tú mencionas, la invisibilidad, que lo hablábamos fuera de cámara, porque esa falta de acceso no solamente se vive con los afrodescendientes en Estados Unidos, sino en toda América Latina. O sea, no es que un gobierno en sí esté fallando en darle acceso a los países que lo necesiten. Julio, te quiero preguntar en este mismo tema, siguiendo esa línea. Sabemos que sí ha habido afrolatinos que han llegado a ocupar posiciones importantes en los gobiernos, no tanto como quisiéramos, pero están llegando poco a poco. ¿Qué pueden hacer ellos y qué ejemplo pueden poner para empezar a derribar esos muros que nos mantienen separados de tener esos mismos beneficios que tienen otras comunidades? Yo creo que, eh, Edwin, hemos avanzado significativamente en los últimos 30 o 40 años. De hecho, el Banco Mundial recientemente eh, publicó un informe sobre la situación de los afrodescendientes en la región de América Latina. Quiero eh, animar a todos los que nos están viendo a que puedan eh, leer por lo menos el, la sección ejecutiva el resumen ejecutivo del, del informe. Pero ahí se destacan algunos de los elementos de lo que tú estás eh, mencionando. En, en, en cinco o seis países de Sudamérica, tenemos concentrada casi un 38% de la población afrodescendiente. Estamos hablando de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador eh, y Uruguay. Estos eh, seis países eh, concentran aproximadamente unos 133 millones de afrodescendientes. Cuando revisamos eh, las estadísticas de desigualdad y de pobreza, de las cuales también mencionaba eh, Hernando, nos estamos dando cuenta que estos, de estos 133 millones de afrodescendientes, el 50% de ellos viven en pobreza extrema. Entonces, el tema de liderazgo, el tema político, el tema de reducir las desigualdades sociales, es, es, es un tema de desarrollo que no solo nos corresponde a nosotros eh, como individuos, sino también a los gobiernos y Quizá más importantes en este momento histórico, las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el BID. Todos nosotros tenemos una responsabilidad compartida. Ahí te quiero poner una, una breve pausa porque me gustaría pasar con Crystal. Precisamente tú hablas de la importancia de que los gobiernos hagan su parte y hagan promoción a estos temas porque al final del día son ellos los que manejan el dinero. Entonces, Crystal, tú como una, eh, una funcionaria, si me podrías comentar ¿cuál debe ser el papel de un gobierno en este tema? ¿Cómo puede un gobierno promover las necesidades que tienen las comunidades minoritarias, en este caso, las de descendencia africana? Estoy de acuerdo con mis colegas. Eh, la visibilidad es de importancia clave. El acceso a bienes y servicios es clave. Y hay algunos programas y cosas que se han hecho eh, por parte del gobierno federal, eh, empoderamiento, zonas urbanas, eh, donde hay ciertas ventajas eh, impositivas eh, para eh, que vienen a zonas eh, deprimidas, donde el desempleo es más del 50%. Se generan incentivos para que eh, vayan comercios ahí o que se o sea, que capacite gente y se contrate para trabajar. Pero yo creo que la educación, en ese sentido, el gobierno puede ayudar para sacar a la gente de la pobreza mediante eh, en muchos casos bueno, en muchos casos, la situación de vivienda es tan extrema, el, la participación en la política es lo último que se nos ocurre. Entonces, uno tiene que eh, eh, si, ver dónde está la gente. Pero si el gobierno puede proveer educación, capacitación, visibilidad y acceso a bienes y servicios, veríamos mayor participación de este grupo en la política. Pero mucha gente, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, están viviendo en la pobreza extrema. Entonces, la política no es una opción para ellos en esta situación. La función del gobierno en ayudar podría ser mayor en lo que se refiere a la educación y poder proveer, eh, oportunidades económicas para gente de color, no solo en este país, sino en otros países también. Así como dijeron mis colegas, eh, la mayor, eh, en algunos países hay una mayoría eh, de esta población donde el acceso ha sido prohibido o se le ha quitado de ciertos grupos eh, en este país. Y eso tiene que cambiar, porque uno puede proveerle a alguien una capacitación, eh, ar, o tener eh, trabajo, eh, oportunidades de trabajo. Pero si hay racismo, eh, la gente va a seguir viviendo en la pobreza. El gobierno puede proveer mejor, mayores oportunidades para las minorías, eh, mejorar esa, esa función, pero para todas las minorías, no solo las étnicas, sino también en la comunidad LGBTQ. Y, y, y, y ellos también podrían beneficiarse de programas del gobierno que eh, están diseñados especialmente para, eh, que estas minorías puedan superar la pobreza y pasarlos al siguiente nivel. Muchísimas gracias, Chris por tu respuesta. Bueno, gracias a todos definitivamente hasta el momento. Ha sido una excelente conversación. Tenemos todavía mucha tela de qué cortar, pero ahora me gustaría responder a las preguntas de nuestros espectadores y grupos de la región. Para aquellos que estén viendo, trataremos de responder tantas preguntas como sea posible, se los prometo. Así que vamos con la primera pregunta. En sus respectivos países, ¿qué ¿Cuáles han sido algunos de los obstáculos a la participación política y a la representación? Que lo hemos hablado un poco, pero vamos a empezar contigo, Hernando, en Colombia, ¿cuál ha sido una de las barreras eh, en, con el tema de representación política? Bueno, una de las barreras eh, para la representación política tiene que ver con las estadísticas y la demografía, ¿no? Si no sabemos cuántos somos, eh, no vamos a saber, ¿me entiendes?, cuál es el ejercicio de participación que necesitamos. Esto tiene que ver con los censos. Con los censos y las preguntas eh, que hay, sobre todo las preguntas de pertenencia étnica. Entonces, si tú no tienes datos desagregados de esa población, no puedes medir una participación política. Por ejemplo, en Colombia, el último censo fue en 2005. Ahorita estamos en un censo que termina este año. Y en ese censo... Eh, el resultado fue de autorreconocimiento de que el 10.5% de la población de Colombia eh, era afrocolombiana, entonces eh, aproximadamente 4 millones y medio de personas. Si tú tienes esta porción de 4 millones y medio de personas, ¿cómo es la participación, por ejemplo, en la representación en la Cámara de Representantes y en la representación en el Senado? Tendría que subir, pero Colombia no tiene ese esquema, para eh, representación de grupos étnicos. Tiene unas cuotas especiales eh, que son dos curules eh, para afrocolombianos en la Cámara, eh, dos curules para comunidades indígenas en la Cámara y una para el Senado. Y tiene una representación de una, de una minoría en el exterior que también es una, es una curul. Pero lo que yo creo que significativamente es eh, cuando Cristal hablaba y Julio del tema de los gobiernos, eh, tengo que reconocer eh, al Departamento de Estado, en un ejercicio que tenemos puntual con Colombia. Y es un uh, plan de acción, eh, Colombia-Estados Unidos, eh, para la equidad étnica y racial, que se llama CAPRI. Y es como de eh, African American Experience, o sea, la experiencia de los afroamericanos, en el marco de los derechos civiles, en el marco de acceso a, a participación política, de acceso eh, y de leyes. Eh, que son de inclusión, eh, por ejemplo en los medios de comunicación se exige que haya una cuota eh, de representación. Entonces ese, ese ejercicio de, de Capri eh, creo que ha llevado a que el país pueda avanzar y también tenemos nuestros colegas en, en, en la embajada de, de, de Estados Unidos en Colombia, eh, con quienes tenemos un diálogo permanente para ver cómo, cómo podemos avanzar. ¿no? Porque si la población eh, afrodescendiente avanza, avanza en el resto de los indicadores. Nosotros tenemos algo es frente a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Cuál es el lema de la Agenda 2030? Que nadie se quede atrás. Y hemos venido insistiendo eh, con Julio y con, y con el movimiento es, de que quienes están más atrás son las poblaciones afros e indígenas cómo el gobierno cambia y los gobiernos cambian su estructura clásica de proyectar las políticas y eh, estas poblaciones pueden acceder y pueden beneficiarse. Eh, termino diciendo una cosa en, en, en el contexto político. Y es, eh, para nosotros es de particular interés, y eh, yo viviendo aquí en los Estados Unidos, eh, el Congressional Black Caucus ya cómo el Congreso y el Black Caucus, eh, la bancada de congresistas afroamericanos, puede ser replicada en, en, en los otros países. En Colombia tenemos ya eh, tenemos casi 16 eh, congresistas eh, afrocolombianos, pero también tenemos municipios con población afrocolombiana y tenemos mandatarios, también tenemos alcalde. Y esa es una idea de, eh, que salió de cómo articular estos procesos y es donde nace el COPAFRO el, el, el año pasado en Cali, Colombia, liderado pues por la, por la vicepresidenta de Costa Rica, Exit Campbell, y por Oscar Gamboa. Y eh, creo que estas iniciativas de cómo está moviendo la cuestión en los Estados Unidos puede ayudar eh, mucho a nosotros, sobre todo en las relaciones eh, bilaterales. hija ¿cómo ha sido el movimiento en México, políticamente hablando? O sea, ¿sigue siendo complicado? ¿Están más organizados de lo que la gente piensa? Porque, como comenta Hernando, al parecer en la balanza, los afrolatinos y los indígenas parecieran que están atrás. México es reconocido por la alta población indígena. Muchos desconocen los de afrolatinos. ¿Cómo se están organizando ustedes?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 habrá una audiencia ante la CIDH. Eh, lamentablemente, no la mayoría de organizaciones no fuimos convocadas. La, esa, esa audiencia la convocó una institución y convocó a un número pequeño de organizaciones. Sin embargo, eh, estamos a, abonando para complementar, para, para estar ahí eh, en ese espacio también. Entonces, estamos trabajando no de manera desarticulada, pero sí de manera positiva para abonar al Censo 2020 e incrementar nuestra población, que es lo más importante. Muy importante, Julio. Quiero pasar contigo porque cuando hablamos de organización, ustedes por años han llevado esta lucha a través de organizaciones, de representación a los gobiernos, de reuniones a nivel global, pero no van a ser jóvenes toda la vida. ¿Cuál será tu mensaje para los jóvenes afrodescendientes que en este momento te están viendo, que están en el colegio apenas? ¿Qué pueden hacer ellos para empezar a encaminarse y seguir esta lucha? Porque lastimosamente, esta lucha hay que seguirla, esto apenas está comenzando. Se hizo un buen trabajo anteriormente, se ha continuado, pero todavía falta mucho que hacer. ¿Cómo pueden los jóvenes prepararse y, y participar ¿no? de esta lucha? Sí, yo creo que es importante eh, la pregunta porque eh, yo creo que... En gran medida, la continuidad de estos procesos va a depender del involucramiento de los jóvenes. Y, por una parte, nosotros, los que estamos aquí hoy, tenemos la responsabilidad de eh, entender de que esta lucha no se trata de una lucha personal o simplemente institucional o una lucha de país. Es algo regional. Y es importante ir creando ese relevo generacional que le va a dar continuidad a nuestro trabajo. Nuestro liderazgo no se va a medir en función de las actividades que nosotros estamos haciendo hoy. Se va a medir en función de las actividades que otros eh, continúen haciendo cuando nosotros no estemos basado en lo que nosotros les hemos dado. Y como mencionaba Hernando antes, nosotros hemos, tenido, hemos sido afortunados en tener eh, grandes mentores o mentores que han influenciado nuestra eh, identidad y nuestro profesionalismo. Y, no quiero dejar de mencionar de nuevo al señor Celio Álvarez Casildo que fue el precursor de la primera cumbre mundial afrodescendiente que hemos tenido en la región de América Latina. Estamos celebrando 197 años de independencia de los cinco países centroamericanos y en Honduras los afrodescendientes llevamos a cabo la primera cumbre mundial afrodescendiente, eh, afrodescendiente en donde llegaron presidentes de los diferentes países. Yo creo que para los jóvenes es importante entender eh, de que Necesitamos crear alianzas estratégicas con los diferentes sectores que van a ayudar a impulsar nuestra agenda. Estamos hablando del sector agricultor, estamos hablando del sector financiero, estamos hablando del sector energético, estamos hablando de los diferentes sectores que de alguna manera eh, estarían interesadas en invertir en nuestras comunidades. ¿Por qué un joven debe de llegar a estos sectores con eh, este discurso? de igualdad, porque en la medida de que tú inviertes en una comunidad afrodescendiente, y las estadísticas lo dicen, los números lo dicen, el retorno a la inversión financiera y social va, va a ser mucho más alta, si tú inviertes en una comunidad que tiene el tremendo potencial que tú vas a encontrar, okay, ahí, está en nuestra... dinero, entonces, ahí están los recursos. una comunidad talentosa, hay que decirlo. Y Exactamente. Es, y es ahí donde están los recursos. En estas comunidades que, que están en, en pobreza extrema, en todos los países, desde México hasta Brasil, pasando por el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico... Tú llegas a una de estas comunidades en temas de, de, de eh, industrias creativas, eh, si, te gusta, si te gusta el cine, si te gustan los mercados volátiles, si estás involucrado en temas que tienen que ver con industrias extractivas, tú llegas a una comunidad afrodescendiente y puedes tener la seguridad de que el retorno a tu inversión va a ser muy alta, porque es la comunidad que ha sido eh, históricamente abandonada y que tiene tantos deseos de seguir adelante. Yo quiero pasar nuevamente con Crystal. Crystal, eh, tú has podido ver todo lo que estamos conversando el día de hoy, tus aportaciones han sido muy valiosas, pero debo preguntarte algo que a veces las personas no quieren hablar y es la palabra del racismo. Es algo que se está dando no solamente contra la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sino entre los mismos latinos en muchas veces. Me duele admitirlo, pero es una realidad. Para ti, como una funcionaria aquí en los Estados Unidos, quiero preguntarte, aparte de que haya representación política por parte de afrolatinos y de mujeres o miembros de la comunidad LGBTI, ¿qué se puede hacer para tratar de erradicar un poco el racismo? Porque teniendo en cuenta algo, si un afrolatino viene a Estados Unidos, puede sufrir el racismo doble por ser negro, y por ser latino, ¿Cómo, ¿cómo se puede manejar eso para que esa mentalidad empiece a cambiar un poco? Crystal, pasa contigo. ¿Sabes? Esa es una muy buena pregunta. Esto se remonta a que después de todo este tiempo, todos estos años, hay que pensar, ¿por qué y cómo sigue creciendo el racismo y existiendo? Hay muchos pensamientos sobre cómo y por qué permanece aún el racismo, no solo acá, pero en otras partes del mundo. Pero creo que todos podemos acordar que este es un comportamiento aprendido. Nadie nace racista. Es un comportamiento aprendido ya sea por ideas y pensamientos que tienen en la familia, los abuelos, los padres, muy a menudo se oye decir a personas mayores porque crecieron en otra época y se les permite ciertas cosas, pero eso lo van inculcando en las próximas generaciones. Yo no sé si el gobierno quizás tenga un papel que jugar en erradicar el racismo. Este es un tema social y hay que conversarlo extensamente y hay que llegar a la raíz de esto. No se puede controlar lo que le enseñan los abuelos, los padres, a sus hijos en el hogar. Pero se podría esperar que en algún momento la gente llegase a distintas conclusiones para decidir si lo que han oído lo que les han enseñado no es exactamente lo que ellos piensan o ven de otras personas, aparte de lo que diga la sociedad o lo que piensen. Yo creo que este es un tema social y hay que tratarlo desde ese enfoque, no necesariamente de parte del gobierno. Gracias, Crystal. Bueno, ahora tenemos una pregunta de la Embajada de Lima. Ellos preguntan lo siguiente. ¿Las cuotas y los cupos contribuyen a resolver el problema de la participación y la representación de los afrodescendientes? La pregunta nos llega de Daniela Bellorín. Julio, paso contigo. Sí, eh, yo creo que la pregunta está más orientada en el sentido de las políticas de acciones afirmativas. ¿En qué sentido, Julio? Eh, estamos hablando de cuotas. Eh, Hernando mencionaba en el Congreso. Eh, históricamente se ha hablado de cuotas en las universidades y en las diferentes estructuras gubernamentales y no gubernamentales. El, el tema de acciones afirmativas ha tenido su sentir estira y encoge, ha tenido sus momentos de efervescencia y han habido eh, momentos en donde se ha reducido al más eh, mínimo nivel. Ahora, cuando se habla de acciones afirmativas, la, algunas organizaciones están hablando de diversidad, algunos, eh, y eso es para evitar utilizar el término de discriminación, algunos están hablando de inclusión social. Ya otros estamos hablando de cohesión social, porque tú me puedes incluir o me puedes dar una cuota, pero no me involucras en la toma de decisión. Entonces, no hace sentido que tengas un jefe en el área de diversidad dentro de tu organización, si lo vas a hacer tomar parte. Eh, yo soy un... Eh, eh, eh, un, un miembro de la comunidad que apoya las políticas de acciones afirmativas. Pero estas políticas deben de ser de carácter temporal. Porque cuando las políticas de acciones afirmativas se convierten en, en políticas eh, permanentes, eh, comienzas a violar el derecho de igualdad. Si los afrodescendientes en América Latina estamos en pobreza extrema, sin políticas de acciones afirmativas, diversidad, inclusión social, cohesión social, dentro de los gobiernos, organizaciones internacionales y diferentes estructuras, incluyendo el sector privado, va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Eh, yo, eh, en este sentido, eh, no estoy 100% de acuerdo con, con Crystal, porque si bien es un problema social, los gobiernos son los que en muchos casos crean los currículums educativos. Los, los niños, la mayor parte del tiempo, en el mayor de los casos, se las pasan en las escuelas. Y es a través de la educación, no solo en la casa, sino también en instituciones educativas, que en muchos de los casos, es, tenemos al sector público y al sector privado, pero el sector público es el que tiene, en el caso de América Latina, el control absoluto. Es a través de estos niveles de, de, de, de a través de estas instituciones educativas que tú comienzas a cambiar la mentalidad de la gente en el sentido de eh, poderles a enseñar eh, aspectos que determinan qué es igual y qué es desigual y por qué debe de ser inclusivo versus exclusivo. Perfecto. Vamos con una pregunta más. Esta nos llega de Daniela Bellorín, desde el Centro Venezolano-Americano. Y ella pregunta lo siguiente. En su experiencia, ¿qué métodos se pueden implementar para crear conciencia respecto a la inclusión de afrodescendientes y de qué manera podríamos apoyar esta cosa? Vamos con esta respuesta y más adelante venimos con la respuesta de Crystal Hernando. Creo que esta pregunta se conecta con la anterior. Y, y voy a controvertir un poco porque básicamente eh, el movimiento afrodescendiente eh, tiene una agenda eh, en su segundo decenio que se da en el marco de la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia en Durban, Sudáfrica en 2001. Eh, hay un plan de acción eh, de Durban que habla de, de, de estas connotaciones frente al tema de las acciones afirmativas o las cuotas. Durban habla también de las reparaciones. Creo que eh, el tema de las reparaciones es fundamental para el avance de nuestras poblaciones eh, que estuvieron esclavizadas y contribuyeron al desarrollo económico de estas naciones que hoy son muy poderosas. Y eso hay que mencionarlo, porque si no se menciona, la gente eh, que está llegando al movimiento cae en, en, en una de psicosis de no entender eh, qué es lo que ha pasado. Entonces, creo que, por ejemplo, la Agenda 2030 tiene unos indicadores y unas metas que tienen que cumplir los estados y gobiernos. Pero resulta que de esos 17 objetivos, eh, son casi 130 y pico de metas. Y ninguna tiene que ver con un indicador para que la población afrodescendiente pueda quedarse no atrás, sino adelante, como es este foro que estamos llamando acá. Segundo. Creo que, como dice Julio, eh, si nosotros eh, hacemos una incidencia frente a nuestros gobiernos, de decir, bueno, al 2030, nosotros que somos más de 200 millones eh, de afrodescendientes en las Américas y el porcentaje de juventud son, por decir, 30 millones. Necesitamos que a 2030, 20 millones de los jóvenes afrodescendientes en la región tengan un título profesional. Entonces, aquí en Estados Unidos sirven mucho las ABCU, ya la, la, las universidades históricamente negras. Ya, pero nosotros estamos hablando más allá. O sea, como las Ivy League, las universidades mejores de, del mundo, y aquí en los Estados Unidos, pueden hacer eh, un proceso de cuotas o acciones afirmativas, pero que no sea que un estudiante afro, dos, no, sino decir, bueno, esta población aquí en Estados Unidos, son tantos estudiantes, porque tenemos un problema de, eh, de desescolarización. Y, y nosotros viviendo aquí en Washington DC, cuando tú cruzas el, el, el río de Anacostia, ves que es otra ciudad. Estamos en la capital de, de, del país, donde está concentrado el poder político, pero a 10 minutos de aquí eh, vas a encontrar pobreza extrema en Estados Unidos, en Washington D.C. ni siquiera hay que cruzar el río. A menos de una milla del Congreso está una de las casas para eh, desamparados más grandes del país. Claro, entonces es una reflexión interna también aquí para nosotros. Porque la, la población eh, afroamericana en una parte se encuentra en depresión. Es mi, es mi percepción personal, ¿no? Entonces yo creo que, que hay que mirar muy bien las cosas, eh, como el tema de los líderes o liderazgos jóvenes, que tienen una visión mucho más innovadora, podemos proyectar otra clase de, de gobierno que queremos. Me gustaría regresar con Crystal ahora para que responda, ya que Julio decía que no estaba un poco de acuerdo contigo en el tema de que el gobierno no tenía mucho que ver con, con este tema, Crystal. Así que vamos con tu respuesta. Antes de eso, quiero rápidamente decir algo. Yo creo que la acción afirmativa básicamente es algo admirable. Sin embargo, las estadísticas han demostrado en Estados Unidos que las mujeres blancas son las que más se benefician de esta acción afirmativa. No solo en el sector privado o público, también en el privado se pueden sobrepasar el contratar a las minorías étnicas dándole 51% a sus esposas de la empresa, que en este caso sería una mujer blanca y de esa forma cumplen con la parte de acción afirmativa y continúan trabajando como siempre. Pero el beneficio de tener, un, sin el beneficio de tener una minoría aunque en este caso sí lo es técnicamente. Pero yo he visto en mi propia experiencia de que esto ha creado mucho resentimiento. La gente contrata a las minorías, los que contratan a las minorías, los tienen en una sala y sencillamente los tienen como algo que hay que tener en la sala sencillamente para cumplir con la cuota. Eso no le sirve a nadie, no le presta servicio a nadie, no le presta servicio al público, a esa persona, ni a nadie. La acción afirmativa es buena, pero decididamente tenemos que adaptar, cambiar un poco las cosas en ciertas áreas para no tener... No hacer que las compañías le den, le saquen la vuelta a la acción afirmativa o a la cuota, y sin poner a sus esposas como la representante de la minoría, o y poner a estas personas realmente de la minoría en una sala sin tener mucho que hacer. Ahora, yendo a si el gobierno tiene un papel que jugar en erradicar el racismo, yo creo que, a fin de cuentas, yo no creo que pueda existir un programa de gobierno para todo lo que ocurra que esté mal. Algunas cosas tienen que comenzar en el hogar para cambiar una forma de pensar. A través de que la gente cambie su forma de pensar a través de sus pares, de sus familiares. Ahora, el gobierno puede ayudar ciertamente con programas educativos, etcétera, pero ¿quién decide? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo es este currículum? Creo que fue en Texas donde describían la esclavitud como inmigrantes que venían a trabajar del África. Todos sabemos que eso no fue lo que sucedió. Los inmigrantes vienen por su propia cuenta y voluntad. La esclavitud no fue así. Creo que entonces cuando hablamos de los gobiernos y se confunden las cosas con el racismo. Yo creo que esto debería comenzar en el hogar, el erradicar el racismo. Gracias, Crystal. Claro que sí, Mijane. En lo que se refiere a las cuotas, al menos en México sería algo muy importante sería una acción afirmativa debido a que la gente empezaría a asumirse, a autorreconocerse. Bueno, yo quiero estudiar, entonces yo voy a ser afromexicano. Si sí, una de las limitantes para, me, para mí estudiar inglés fue que en este año la Universidad Autónoma de Guerrero me negó una beca para estudiar inglés, porque soy afromexicana. Entonces yo justifiqué mi solicitud con todo el diseño, con todos los instrumentos que conocemos y que mi Constitución me faculta para utilizarlo. Y esa cuota me fue negada. Solamente hay para mujeres indígenas. Entonces, en lo que respecta a las cuotas como tal, yo siento que en México, al menos, sí nos hace demasiada falta. Las cuotas educativas, incluso las cuotas políticas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién va a luchar por nuestro reconocimiento en la bancada? ¿Quién? si no hay una persona afromexicana que nos esté defendiendo en el Congreso, en el Senado o en cualquier in aparato institucional? ¿no? Entonces, en lo que respecta a las cuotas, yo creo que México sí las necesita. No solamente México, son necesarias, hacen falta y en Centroamérica también. Pero quiero ir con una pregunta y vamos a tratar de mantener las respuestas un poco cortas porque ya estamos casi en la recta final de este programa. Esta pregunta te llega a ti, Julio. Es el grupo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ellos preguntan lo siguiente... ¿Cuáles son las acciones más inmediatas que pueden tomar los afrodescendientes para hacer crecer su visibilidad política y obtener resultados tangibles? Vamos contigo, Julio. Sí. Eh, en el movimiento afrodescendiente hemos identificado diferentes alternativas. El tema de la invisibilidad es, creo, que es el tema común que tenemos todas las comunidades en la región de cara al, a la ronda de censos que vamos a tener sí. entre entre el 2020 y el 2030. Eh, para reducir la invisibilidad, hemos visto que es importante consolidar la información sobre los afrodescendientes en la región, llámese raizales, negros, pardos, trigueños, garífunas, negros criollos. Hasta ahora hemos visto que otros han capitalizado sobre esa división. Y al final, cuando nos identificamos en oh, todos estos eh, grupos que antes mencioné, terminamos en la categoría de otros. Y cuando tú estás en la categoría de otros, los recursos financieros eh, que se te asignan son muy limitados. Entonces, los gobiernos, desde México hasta Brasil, pasando por todos los países de, del Caribe, es importante comenzar, a incluyendo Estados Unidos, donde estamos luchando. Eh, fervientemente para incorporar la variable afrolatina en el censo. En el censo del, del 2010 se, se, se destacó que hay aproximadamente 50.3 millones de hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que de 50.3 millones de hispanos solo haya un 1.5 millones de negros? No tiene sentido. Cua será. Cuando en la región somos una tercera parte del total de la Algo está malo. Entonces, eh, o algo debe de ser corregido. Y creo que las organizaciones internacionales, sobre todo las de cooperación internacional, y los gobiernos pueden comenzar o ya tienen las herramientas tecnológicas eh, necesarias para poner políticas innovadoras que nos ayuden a obtener los números que necesitamos obtener. Eh, entonces, eh, quiero terminar diciéndote de que es importante eh, que se cree un foro permanente dentro de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el BID para abordar estos temas de manera consistente. Eh, creemos que los préstamos condicionados a los países han resultado ser una buena herramienta para poder estimularlos a trabajar en ese sentido. Y, por último, necesitamos que comiencen a contabilizar los recursos que se asignan a, a las comunidades. En el mayor de los casos han sido fondos fiduciarios. Ahora estamos buscando de que ellos incorporen recursos de su capital ordinario, de la contribución que hacen los países. No necesariamente los países no regionales, sino los países que corresponden a la que hay, que hay en la región para que demuestren su compromiso con el tema. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con una pregunta que le llega a mi jane. Dice el grupo en la asamblea, en la embajada. De La Habana pregunta lo siguiente: ¿En qué grado son imprescindibles los derechos de la libertad de asociación, expresión y prensa, en particular, para la trascendencia de los afrodescendientes? Mija, esa pregunta te llega a ti desde la embajada en Cuba. Pues los afrodescendientes allá tenemos libertad de expresión, prueba de ellos que estoy acá, y igual de asociación. Es por ello que existen un poquito más de 30 organizaciones afromexicanas de diferentes eh, estados como Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México. Entonces, eh, lo que estamos abonado, abonando es que es multiplicar todos, o, todos los, los espacios en donde podemos visibilizar nuestro discurso. Porque el, el, el principal objetivo de estar en medios de comunicación y de estar es enviar este mensaje. Queremos que el mundo sepa que hay afromexicanos en México y que estamos con la falta de reconocimiento, con la falta de desarrollo y con la falta de justicia. Entonces, todos estamos en la misma dinámica y, y las, mismas, las mismas organizaciones eh, de, que iniciaron este procedimiento, como el Padre Glin, este México Negro, que son las que tienen, y hay que reconocer su trabajo también, que fueron los iniciadores del tema. Este, incluso también hasta las nuevas eh, este, fundaciones, como la Fundación Petra Morga, eh, la misma, la mía, mano Amiga de la Costa Chica, ¿no? Entonces, estamos trabajando de, de manera constante por visibilizar este mensaje. Entonces, Excelente. Quiero pasar ahora con Crystal para que me cuente. Estamos en una época donde las redes sociales básicamente se han convertido en un norte para todos los sectores. Crystal, si me podrías comentar qué tan importantes son las redes sociales hoy en día para expandir el mensaje de lucha que tienen las comunidades afrodescendientes. Claro que sí. Los medios sociales en el siglo XXI son sorprendentes y son un recurso adicional para cualquier campaña pero a veces puede ser algo que vaya en contra. Depende de cómo lo use la gente. Estos medios sociales fueron usados por el movimiento Black Lives Matter, o son importantes las vidas negras, o el uso de ellos para grabar las cosas que ocurrían en la comunidad, ya sea con la policía, y otras interacciones en barrios o lugares, hemos visto que la gente use estos medios sociales de una forma que nunca lo hemos visto anteriormente. Y ciertas cosas nos han hecho retroceder como sociedad. Cuando se ve a la gente usando el medio social para hablar o mostrar suicidios, asesinatos, los medios sociales son un excelente instrumento cuando se usan para hacer progresar a cualquier organización. La gente se ha dado cuenta de esto y lo han usado así. Pero yo creo que en el caso de los afrodescendientes de todas partes del mundo. El poder televisar o mostrar el tratamiento o el ser visibles, no invisibles, adquirir visibilidad sobre temas, condiciones de vivienda, pobreza, etcétera. Y también mostrar cuando la gente tiene éxito, historias de éxito. Todo esto es importante que sea expuesto. Y el alcance de los medios sociales permite que esas historias, buenas y malas, lleguen a todos los resquicios y rincones de la Tierra. Es increíble. Los grupos militarios deben usarlo para su ventaja, para empujar sus programas y progresar. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta llega de Heide Lacera de Colombia. Ella pregunta, ¿qué pueden hacer los sistemas educativos para mitigar la discriminación y el racismo? Te pasa esa pregunta, Hernando? Bueno, eso es una pregunta eh, clave. ¿no? Y creo que en Colombia hay un ejercicio eh, bien importante que parte en la ley 70 y es eh, en el marco de la creación de una comisión pedagógica afrodescendiente, la cual en estos años eh, ha venido promoviendo lo que conocemos como la cátedra de estudios afrocolombianos y como esta cátedra de estudios afrocolombianos se inserta en la currícula de eh, los pensum desde el pre de la primaria la secundaria y la universidad hemos tenido unos grandes avances en eso eh, pero también hay que denotar es las orientaciones que da el Ministerio de Educación. Eh, y aquí yo, yo digo algo que, que tiene que ser a veces políticamente correcto, no, y es, eh, varias de las naciones en las Américas se, se han reconocido como naciones pluriétnicas y multiculturales. Y eso en sí, ¿con qué tiene que ver? Uno, tiene que ver con reconocer eh, a los otros. Y a los otros son de que eh, tiene que ver con la diversidad, con el multilingüismo. Colombia tiene eh, 86 lenguas indígenas. Y afrocolombianas somos como tres porque tenemos el palenquero. Eh, también tenemos los raizales y, y, y crioles de San Andrés y Providencia y los que hablamos el, el español. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que cambiar su cosmovisión. Si la nación se reconoce como plurietnica y multicultural, el Ministerio de Educación tiene que ser el Ministerio de Educación para las etnias y las culturas de Colombia. Y dar un enfoque donde, eh, y es, esto lo ligo al, al, a uno de los lemas del diseño, ¿no? reconocimiento. Eh, Cómo eh, esta currícula puede dar el reconocimiento de los aportes y los valores ya de los afrodescendientes, pero, por ejemplo, hablaba con una eh, colega que eh, especialista en educación, y es haitiana, ¿no? Donde, y eh, eh, mencionó Haití eh, eh, por varias cosas, porque también hace parte de la región. Nosotros hemos invisibilizado también Haití. Y nos toca al movimiento eh, reconocerlo y, y colocarlo en relieve. Eh, la población habla criol. Esto tiene que ver con la educación. La población habla criol en su mayoría, pero la educación se da en francés. Entonces, los niños van a la escuela, el maestro les educa en francés, pero ellos devuelven a la casa y hablan criol. Pero cuando tú miras, por ejemplo, en, en, eh, están hablando de matemáticas y dicen cosas como la asociación. Entonces, tenemos aquí cinco manzanas y diez peras. Pero las manzanas y las peras no son eh, provenientes de Haití. Por ejemplo, en Haití está el mango, el banano, lo que tú quieras. Y tiene que ver con los enfoques. Y eso, eh, basado en lo étnico, puede proporcionar un sistema de mayor apropiación, de mayor reconocimiento, de mayor visibilidad. Porque cuando los niños están en las escuelas y ven las imágenes, algo hablaba Julio anteriormente y Cristal, y es que si las imágenes siempre son de los niños blancos, ya ellos no se van a ver reconocidos ahí. Entonces, nos toca cambiar ese esquema. Pero tiene que partir desde el Ministerio de, de Educación de, de nuestros países. Muchísimas gracias, Hernando. Tenemos otra pregunta. Es de Abel Abdiel. Aronategui, dice que viene de Panamá la pregunta, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden aportar los gobiernos locales a mejorar la participación y las oportunidades para las poblaciones afrodescendientes en sus comunidades? Julio, tú trabajas en un gobierno local, ¿qué se puede hacer? Yo creo que a nivel de gobierno local, tú puedes implementar lo que te gustaría ver a nivel de un gobierno central. Los gobiernos locales creo que tenemos un acceso inmediato a los ciudadanos. Y eh, dependiendo de la naturaleza del gobierno, eh, tú puedes hacer avanzar ciertas políticas con un nivel de rapidez que sería un poco más difícil eh, a nivel federal. Ahora, eh, los gobiernos locales han tomado mucho más eh, beligerancia en los últimos años, porque han logrado eh, llevar a cabo alianzas estratégicas con otros gobiernos locales que comparten las mismas, la misma como visión o los mismos desafíos u oportunidades. Entonces, la mayor parte de los gobiernos locales eh, hemos, hemos identificado que se, se nos hace o se hace mucho más fácil implementar políticas cuando la haces en concierto con un, un, un grupo de gobiernos locales que están implementando la misma, eh, la misma actividad, proyecto o programa. Y es así como tú vas cambiando progresivamente la cosmovisión a nivel eh, federal. Bueno, ya estamos casi en la recta final. Me gustaría que cada uno, en unos 30 segunditos ahí para que tengamos el tiempo bien, me comenten cómo ven ustedes a futuro la lucha de las comunidades afrodescendientes y afrolatinas. Voy a comenzar contigo, Crystal. Yo creo que la lucha, eh, por lo menos en Estados Unidos, eh, con la disponibilidad de más programas y oportunidades eh, económicamente, es decir, yo veo, no puedo predecir en qué año o cuándo, pero yo no veo que nosotros eh, nos... Eh, a, hagamos pasos para atrás en esas áreas. Vemos eh, niveles de desempleo muy alto en la comunidad afrodescendiente, pero estamos moviendo hacia adelante. Estamos utilizando todas las herramientas disponibles a través del gobierno, nuestras propias acciones comunitarias, los gobiernos locales, para asegurarnos de que nosotros eh, MANTENGAMOS TODO LO QUE TENEMOS A NUESTRA DISPOSICIÓN. NO PODEMOS HACER MARCHA ATRÁS, NO PODEMOS PERDER NINGUNO DE LOS AVANCES QUE HEMOS LOGRADO EN ESTE PAÍS. Y TENGO MUCHA ESPERANZA eh, QUE LAS COSAS VAN A MEJORAR EN ESTE PAÍS PARA afro, eh, LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, NO SOLO JUNTO CON EL GOBIERNO, SINO TAMBIÉN HABLANDO DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNDO EMPRESARIAL TAMBIÉN. Crystal Quiero seguir con una preguntita más que nos está llegando. La organización Mano Amiga en México nos pregunta qué se puede hacer para que las personas afrodescendientes se autorreconozcan en censos nacionales, por ejemplo, para lograr mayor crecimiento constitucional, legal y político. Me encantaría que los tres me puedan dar una respuesta aquí. Empiezo contigo, Mijane. Bueno, pues eh, una de las propuestas sería una amplia campaña de sensibilización en todos los medios de comunicación, desde las bases hasta la zona urbana. Cuando me refiero a las bases es en la comunidad donde no hay internet, donde ni siquiera a veces hay luz y, y en donde pueda llegarles por lo menos una capacitación. Y sobre todo eh, enorgullecer a la gente de la contribución que, que nuestros ancestros, nuestra, nuestras ancestras han hecho a, al país. Entonces yo abonaría primero por la campaña de sensibilización rumbo al censo y por las acciones afirmativas de las que ya estos países han hablado y nosotros no contamos con ello. Julio, estamos abarcando bastante en esta pregunta de todo. Política, economía, salud, ¿qué es tan importante? ¿Qué, qué se puede hacer? Sí, eh, yo creo que, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Mijanes. Eh, yo creo que las organizaciones internacionales pueden jugar un papel importante en crear quizá políticas o guías que faciliten esos niveles de sensibilización. Creo que los gobiernos eh, centrales, eh, para los que nos están escuchando en las diferentes embajadas de Estados Unidos, lo más probable es que en los próximos meses comiencen a llegar los representantes del de gobierno eh, federal o representantes del censo, para proveer información sobre cómo se debe de llevar a cabo el censo del 2020. Lo mismo va a ocurrir en muchos países de América Latina. Es importante que en la contratación de las personas que van a llevar, el, llevar a cabo el censo, se incorporen miembros de comunidades afrodescendientes que se encarguen de monitorear los procesos que eh, ayudan a facilitar o a contabilizar la información. Nosotros creemos que eh, ya han habido lecciones aprendidas del 2010 del do, y, y del año 2000. Estamos avanzando por, por buen camino. Pero eh, igualmente quiero decirte, Edwin, de que tenemos que trabajar con eh, crear infraestructura dentro de las comunidades como tal. Eh, yo creo que los gobiernos pueden eh, jugar un papel muy importante, pero Crear infraestructura interna fuera de los gobiernos es lo que va a garantizar la continuidad de las políticas en cada una de las comunidades. Y de, de cara al censo, creo que las organizaciones de base, que las tenemos en casi todos los países de la región, eh, van a tener que continuar fortaleciéndose con el reconocimiento y la asistencia técnica y crediticia de los diferentes gobiernos y organizaciones internacionales. Excelente. Hernando, ¿qué podrías agregar ahí? Bueno, algo como muy corto y es... Eh, significar un proceso de articulación que, que ha venido llevando a cabo la, la vicepresidenta de Costa Rica, Exi Campbell, en el marco de los censos. Y cómo eh, este proceso eh, de articulación va ligado, por ejemplo, a la CEPAL, ya que es la Comisión Económica para Latinoamérica, y el Caribe, eh, y a estos organismos también como el Banco Interamericano de Desarrollo, porque de alguna u otra manera, eh, los gobiernos tienen operaciones ya con, con estas instituciones y eh, esas instituciones a veces eh, dan unos recursos para específicamente a ciertas poblaciones, ¿no? de que puedan autorreconocerse. Segundo, el tema del operativo censal. Eso es bien importante. Eh, nosotros hicimos parte en la campaña 2005 en Colombia y eh, el despliegue del operativo censal tiene que ver con toda la estructura del censo. Entonces, pero creo que eh, hay que colocar mucho más peso, las campañas están bien, pero hay que colocar mucho más, más peso al estado. Por ejemplo, en Colombia es el Departamento eh, Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, en, en, en el DANE es donde se tiene que hacer el esfuerzo, para que primero la pregunta vaya en consonancia con la comunidad. Si no va la pregunta en consonancia con la comunidad, pues vas a tener un operativo censal y la cuestión del autorreconocimiento va a ser muy débil. Y segundo, eh, cómo la comunidad puede desplegar eh, una estrategia que pueda ser atractiva, no solo para la comunidad, sino para el tema de la nación. Y, y el tema del autorreconocimiento, por ejemplo, en México, creo que es fundamental. Creo que hay que sacarlo de la universidad porque también hay unos universitarios y académicos que tienen tomado el tema, ya, y que tienen otra pers perspectiva. Y, eh, insisto, nosotros estamos en un momento crucial eh, a nivel global y solo vamos a poder avanzar si articulamos apuestas para que nuestra comunidad pueda eh, ir adelante. ¿no? Me gustaría, me gustaría que retomáramos la pregunta que teníamos hace un rato, que es ese mensaje a la juventud que nos está viendo, y sobre todo conectarlo con el tema de redes sociales, que es la herramienta fundamental que utilizamos hoy en día para expandir ese mensaje. Empiezo contigo nuevamente, Hernando, para que envíes ese mensaje tú, que nos has dado una cátedra de la historia y todas las iniciativas que existen, pero yo siento que al final del día lo importante es que los jóvenes entiendan qué es lo que está pasando y cómo ellos pueden unirse a esa lucha, ¿no? Bien, eh, dos cosas cortas y, y una tiene que ver con que dejamos de paso un tema que era importante eh, eh, con el tema de los derechos también eh, a, a las personas LGBTI. Eh, quiero significar algo bien importante y es que eh, en nuestra población afrodescendiente también hay, hay muchas personas con esta orientación sexual y que eh, están sufriendo una triple y, y cuádruple discriminación. Y creo que nosotros tenemos que pensarnos eso también ya, y, y, y, y qué vamos a hacer para que estas personas puedan avanzar también y no sean tan eh, discriminadas y excluidas. No lo dejemos por fuera. Podemos conversar del tema. Me están dando el tiempo. Así que, <risa> ¿qué, qué, qué, qué, podemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿De quién sería la responsabilidad, Hernando? Eh, voy a decir algo. Eh, como, como soy comisionado de, de salud eh, y, y he estado en, en, en conversaciones frente a las resoluciones de, de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos una gran cuestión. Eh, frente al tema de derechos sexuales y reproductivos, frente al tema de, de, de los derechos de la mujer, del derecho al aborto. Y hay un consenso de los países latinoamericanos en avanzar en esa agenda de derechos. Pero los países del norte, porque no voy a mencionar para no, no vincularme políticamente con, eh, con algo, están tratando de cortar esos derechos. Y están diciendo, no vamos a, a, a, a aprobar resoluciones que tengan un lenguaje, eh, que no vaya eh, en conjunto con lo que están hablando los presidentes y estamos en la semana de, de la Asamblea General de Naciones Unidas y para nosotros es difícil ya entender que eh, estos estados están diciendo no a derechos eh, sexuales y reproductivos eh, y eso tiene que ver también con los derechos, eh, por ejemplo, a, a los matrimonios del mismo sexo con los derechos a la, a la adopción, entre otros. Pero eso tiene unas afectaciones puntuales para, para nuestra población. Mucha tela de que cortar definitivamente. Eh, pero en 20 segunditos, Julio y Mijane, para que nos despidamos entonces el día de hoy. Sí, el, mi mensaje para los jóvenes eh, es el de continuar estudiando. Eh, cuando no tienes recursos, una de las pocas formas mediante las cuales tú puedes avanzar es teniendo un título educativo. Y ahora ya no hay excusa. Hay muchos títulos, incluso virtuales, muchos cursos virtuales que puedes tomar hasta llegar a la, a la universidad y cursos de posgrado eh, de, ca, de cara al censo del 2020, necesitamos tener claridad si queremos tomar un liderazgo en el sentido de influenciar cambios específicos. Pero para alcanzarlo necesitamos ser específicos. Las acciones deben de ser medibles. Deben de tener un tiempo definido y deben de ser realísticos. Vamos con Mijana, entonces. Bueno, pues eh, yo le diría a las mujeres jóvenes, que afromexicanas y afrodescendientes, que no es, no es un desafío, o sea, no, no es un desafío a no alcanzar. Seamos valientes, seamos constantes, agrupémonos y sigamos luchando. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado gracias, gracias. con nosotros el día de hoy Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo Muchas gracias a nuestros estimados panelistas Por una conversación tan animada Y gracias a nuestros participantes en línea también Y a los grupos y a las misiones de Estados Unidos Que han ayudado a hacer de este un excelente programa Nos gustaría especialmente reconocer a aquellos Que participaron en los programas y los grupos de participantes En los siguientes lugares Tenemos el Instituto Guatemalteco Americano En la ciudad de Guatemala Tenemos a Walt Whitman American Center también en la ciudad de Guatemala, tenemos las embajadas de Estados Unidos en Lima, Perú, el Centro Ecuatoriano Norteamericano en Guayaquil, Ecuador, el American Corner en Arica, Chile, Centro Cultural San Pedrano en Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, y en Tegucigalpa, Honduras, Odeco, Organización de Desarrollo Étnico Comunitario en la Ceiba, Honduras. También tenemos el Centro Venezolano Americano en las Mercedes Caracas, Venezuela. El Centro Venezolano también en Caracas, Venezuela, ya mencioné en el centro. Y también la misma organización en Zulia. Esto también en el centro de Venezuela, también en Carabobo. Esta Embajada de Estados Unidos también en La Habana, Cuba, que estuvieron enviando preguntas. También eh, la Colombo Americano de Medellín, Colombia. Y también la organización Mano Amiga de la Costa Chica, en Guerrero, México. Asegúrense de conectarse al próximo programa del diseño afro que se realizará a principios de noviembre, donde abordaremos el tema de las mujeres emprendedoras para mantenerte al día sobre nuestra serie de charlas electrónicas y otros excelentes programas. Así que suscríbete a Share America en la parte inferior de esta página. Así que gracias de nuevo por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Buena tarde.